Para editar un libro que ya hemos creado en el aula virtual, debemos en primer lugar acceder al recurso presionando sobre el enlace del mismo. Automáticamente aparece la página de edición en donde podemos agregar el primer capítulo. Podemos tener preparado un documento en Word y desde allí vamos copiando el texto. Primero agregamos el título, luego el contenido. En la parte superior del editor tenemos una barra de herramientas donde encontramos, por ejemplo, este botón que nos permite cambiar a pantalla completa para poder visualizar mejor el texto y realizar los ajustes de formato que consideremos necesarios. Volvemos a la pantalla anterior y presionamos sobre guardar cambios. Así hemos creado el primer capítulo del libro en nuestra asignatura. Para agregar otro capítulo o subcapítulo al libro, debemos en primer lugar activar la edición. Lo podemos hacer desde el botón activar edición o desde la ruedita de engranaje y luego hacer clic en el enlace activar edición. presionamos sobre el signo más que aparece debajo del título en la tabla de contenidos para agregar otro capítulo. Repetimos el mismo procedimiento cada vez que necesitemos añadir un capítulo nuevo. Copiamos el texto y lo pegamos en el editor. Colocamos el título y luego vamos a guardar cambios. Si queremos indicar que uno de los capítulos sea subsidiario del anterior, deberemos presionar sobre la ruedita de engranaje y se activarán nuevamente los elementos de edición. Tildamos el casillero para transformar este capítulo en un subcapítulo y presionamos sobre el botón guardar cambios. Para editar el texto simplemente presionamos la ruedita de engranaje que está debajo del título del capítulo en la tabla de contenidos. Podemos incorporar videos, imágenes, audios, etc. En este caso vamos a agregar un video. Presionamos en el icono de la camarita, abrimos la pestaña video y pegamos el link. en opciones de visualización podemos definir el tamaño porque a veces queda muy pequeño insertamos el video, lo seleccionamos y lo ubicamos para que quede de manera centrada vamos a guardar cambios y aquí ya podemos ver el video insertado dentro del libro